Saludos, soy Israel Banger y en esta hora les traigo un nuevo tutorial y es acerca de cómo capturar la pantalla de Netflix en cualquier ordenador. Me han estado diciendo que en PC ya no funciona, sí funciona. Aquí me escribe alguien de que ya no funciona en PC, ¿cierto? Hay muchos métodos para grabar la pantalla de Netflix en cualquier ordenador. Yo he subido muchos videos ya de eso y los que me siguen ya saben que he subido bastante. Para celulares y para ordenadores, todos esos videos están en el canal. Entonces, luego me preguntan a la descripción que si hay para celulares. Si se los estoy diciendo aquí, es porque si sí hay. Entonces, pues vamos a hacer un mini curso de cómo grabarlo en el ordenador de todos los métodos. Con todos los métodos, las formas, se las voy a mostrar en este solo video de cómo se hace. O sea, que siempre les va a funcionar el ordenador. El primer método que yo he enseñado es dándole clic derecho aquí en inicio. Nos vamos a administrador de, eh, de dispositivos. Este es el primer método que yo enseñé y funcionó. Y nos vamos a adaptadores de pantalla y el que tenemos aquí actualizado. Vamos a darle clic derecho sobre ese, vamos a darle clic, luego actualizar controlador, examinar mi PC. Vamos a darle clic aquí abajo y aquí nos van a aparecer dos controladores. Y escogemos el que esté desactualizado o simplemente deshabilitamos este listo. Bueno, ese fue el primer método que yo enseñé. Que funciona a, a muchos. A muchos les ha funcionado. El otro método es eh, el del motor de búsqueda. Con el motor de búsqueda lo único que vamos a hacer es buscar el acceso directo de, de Google o, o, o con cualquier otro método que... Cualquier otro motor de, motor de búsqueda que utilicen. Vamos a buscar el acceso directo de Google Chrome. Y mírenlo aquí. Vamos a darle clic allí. Vamos a darle más. Abrir ubicación de archivo. Y aquí está el acceso directo de Google Chrome. O también se entran a disco local. Si se vienen aquí. mira Aquí está la ruta. Para encontrar el acceso directo de Google Chrome. O lo hacen con el acceso directo que esté en el, aquí en el escritorio que salga aquí Google Chrome. Entonces, para ello simplemente buscan el acceso directo de Google Chrome. Por cualquier forma lo pueden encontrar. No tiene que ser de, por, este, eh, esta, por este método que les estoy mostrando. Simplemente lo importante es que cuando lo tengan así, den clic derecho. Y vamos a darle clic en Propiedades. Compatibilidad. Y lo único que vamos a hacer es activar. Esta opción para que se ejecute con la versión de Windows 8, simplemente cogen otra aquí y le dan clic en aplicar. Una vez hagan ello, abren la aplicación, abren Netflix en el ordenador y automáticamente eh, con la captura ahora se va van a poder capturar el video. No obstante, vamos a hacer la prueba aquí de una vez. Si yo abro Netflix ahora, ustedes okay, van a ver la pantalla en negro, pero si hacemos este método. Miren que no se va a ver en negro. Propiedades. Ahora vamos con el tercer método, tercer truquito. Viable clic en aplicar, aceptar. Y no olviden que en los videos anteriores yo les he dicho que una vez abramos y cerramos todo, se va, volver, se va a restaurar automáticamente en cuanto al motor de búsqueda. O sea que esto no, no, no nos va a generar ningún inconveniente. Entonces yo aquí estoy grabando para, poder, para que ustedes vean este video, ¿cierto? Entonces lo único que eh, van a hacer es, eh, va, ustedes van a ver lo mismo que, que, que estoy viendo yo. Tiene que esta publicidad sale cuando con el motor de búsqueda así. Entonces voy a darle clic aquí. Y vamos a darle a aquí a un video y ustedes van a poder observar el fondo ¿qué? de pantalla, todo el movimiento lo que se está eh, eh, proyectando aquí en el fondo, miren que aquí este ven todo cierto, tengo que quitarlo para que no generen problemas de copyright, bueno el, el último método es, esto es para ordenadores no olviden, el último método es abrir Google Pro normal sin hacer el procedimiento que les mostré ahora, no olviden que estamos haciendo un mini curso para que todos puedan lograr hacer capturar su, su película en Netflix y hacer su, su edit, y no solo en Netflix, también en otros en otras plataformas. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos después que abramos Google, vamos a abrir otra ventana y vamos a ejecutar Netflix. Vamos a abrir esto. Y si reproducimos una película, aquí voy a reproducir la misma de ahora, eh, podrán enterarse que la pantalla se va a ver... En negro cierto la pantalla se va a ver en negro entonces vamos a mirar este miren que aquí se está reproduciendo y ustedes no lo no ven nada se ve en negro entonces para solucionar el problema vamos a, a venirnos aquí a la segunda a la primera ventana que dejamos abierta de Google Chrome no olviden que es la de Netflix y está la de Google Chrome vamos a darle clic aquí donde dice Google Apps damos clic allí y luego vamos a buscar la, la aplicación que tiene por nombre meet damos clic aquí vamos a darle aquí en nueva reunión, iniciar una reunión instantánea, cuando estemos aquí voy a apagar el micrófono y todo ello, para que no me genere interferencia, listo, lo otro que si ustedes quieren hacer un, un vídeo en directo en, en YouTube de película con este método lo pueden hacer, simplemente ponen el enlace ahí y la película que ustedes están viendo lo van a ver todos los seguidores de YouTube, y así pueden transmitir una película en vivo sin que le genere problema de copyright bueno entonces una vez que estemos aquí teniendo la ventana de Netflix abierta la película que queremos reproducir vamos a darle clic en esto y luego una pestaña y aquí nos van a salir las pestañas que tenemos abiertas que queremos proyectar o que queremos capturar vamos a escogerla en Netflix la pantalla les va a parpadear una vez demos clic en compartir miren que ya va al porque automáticamente ya les va a salir como en rosado pero apenas reproduzcan miren que ahí se va a ver listo entonces lo mismo que ustedes están viendo aquí lo van a ver los seguidores acá y podrán capturar tanto en esta pantalla como en la de acá entonces si yo reproduzco ahí se ve sin ningún inconveniente esos son los tres métodos de este eh, mini curso que les he, eh, he mostrado aquí para capturar la pantalla en Netflix, en cuanto para iPhone y para eh, Android lo pueden hacer de este mismo método, más que todo para iPhone si no le funciona ningún método de lo que yo subí simplemente comparten la pantalla, del ordenador, al celular y reproducen la película acá y capturan su película sin ningún inconveniente solo basta hacer lo que les estoy mostrando entonces no olviden de, de, de suscribirse, activar la campanita, compartir el contenido en las redes sociales Para que otras personas se beneficien de este método Y no olviden que esto también les funciona para eh, las plataformas Para otras plataformas no tiene que ser Netflix Solo que yo lo hago con Netflix porque es la plataforma más vista y pues más popular También lo pueden hacer con Video Prime Esta que está aquí Miren que aquí también hay películas y todo ello lo pueden hacer con ellos, con cualquier plataforma esto les va, a les va a funcionar de hecho otra cosa que les quería decir antes de irme es que una vez hice un truquito de esto eh, con zoom con la aplicación zoom y les funciona tanto en celular como en, en el ordenador porque zoom se puede ejecutar en la no los dos dispositivos, entonces no olviden que eso, lo único que tienen que aplicar es un poquito de lógica y les va a funcionar cualquier cosa, aunque Netflix, eh, ellos no saben que con estos métodos uno puede desbloquear todas las prohibiciones que ellos le hacen entonces eso ha sido todo por hoy, no olviden suscribirse, contenido en las redes sociales y hasta la próxima, chao, hay ah, otro si quieren otro video, si quieren otra consulta, miren que he respondido la pregunta del joven, así como le respondió, les corresponde a ustedes. Si quieren, si necesitan otro video y, y quieren y, y le está generando algún problema o no le funciona uno de los videos que yo he subido, comenten lo que yo veo en todos los comentarios y les estaré actualizando el contenido. Entonces eso ha sido todo por hoy y hasta la próxima. Chao.